Ante los recientes casos de violencia escolar al interior de diferentes planteles educativos de la ciudad de Puebla, la Comisión de Derechos Humanos del Estado comenzó la integración de tres carpetas de investigación. Los planteles educativos investigados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla son el Centro Escolar José María Morelos, el Instituto Oriente y el Colegio Benavente, donde en las últimas semanas se reportaron una serie de incidentes que vulneraron la integridad de algunos de sus estudiantes. Por otra parte, el organismo exhortó a los planteles educativos la implementación de mecanismos que garanticen el cuidado de sus estudiantes por medio de programas de vigilancia y supervisión de su plantilla docente.